hola qué tal hoy es mi séptimo día de confinamiento en, en casa eh, estoy bien todo va bien eh, parece ser que no estamos infectados por el momento pero no quiere decir que no lo podamos estar o que no seamos eh, portadores asintomáticos del, del coronavirus entonces eh, hoy os quiero contar un, un cuento me he puesto esta, esta máscara ...por darle un toque un toque alegre... ...porque es que no me puedo poner alegre últimamente... ...no sé qué me pasa... ...que, que no me sale... ...vale, no me sale... Eh, ...estoy de muy mal humor... Eh, ...estoy muy indignado... ...porque me fastidia sobremanera... Eh, ...salir a la calle... Eh, ...lo poquito que se puede salir... ...y lo básico que se puede salir... ...y ver a gente paseando... ...ver a gente que va de dos en dos a hacer la compra... ...ver a padres con los niños por la calle... Padres, padres, no digo un padre solo que no le queda otra que salir, si sí tiene que salir y no va a dejar a su hijo menor en casa, no. Parejas, parejas, matrimonios, o como le queráis llamar, con niños pequeños en la calle. Eh, no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, bueno, pues eso me enfada mucho, me enfada mucho el que va a pasear a su perro, a pasearlo, como, como si fuera un día normal, de un momento normal y corriente de, de su vida, y no es así. Y estoy muy jodido, estoy muy indignado, porque es que veo a, a gente que, que por cojones, por, a narices, tiene que estar fuera de casa, tiene que estar trabajando, tiene que estar cuidando a los abuelitos en las residencias, eh, tienen que estar eh, reponiendo los alimentos en las tiendas y cobrándonos los alimentos a nosotros, que vamos a comprarlos como si no pasara nada, y, y es, que, es que no lo entiendo. Y, me, y estoy muy jodido, pero entonces eh, me pongo esta máscara, parece que no estoy tan enfadado, y os cuento un cuento, ¿de acuerdo? Eh, cuando mi hijo empezó el confinamiento en casa, eh, su profesora no hizo un blog, y nos manda por el blog las actividades diarias para que los niños no pierdan los hábitos de, de estudio y, y, bueno, y el rendimiento no, no decaiga tan de golpe. Eh, el primer día nos puso eh, una lectura sobre un cuento hecho para los niños que les explicaba qué era el coronavirus. Resulta que el cuento decía que es un virus que llevaba una corona y que, que, como todo el mundo que lleva corona, quería gobernar y conquistar el mundo. Entonces eh, nadie podía contra él, los que mandan en el mundo hicieron una reunión y eh, nadie sabía qué hacer porque mandaron a los más fuertes y el virus siempre esquivaba los golpes. Eh, entonces pasaba un niño por allí y les dijo que si el virus no tenía piernas, que lo mejor que podían hacer era quedarse quietos porque necesitaban nuestras piernas para caminar. Entonces se quedaron todos en casa y pasado un tiempo todos se curaron porque el virus no podía caminar. Eh, es muy básico. Quédate en casa. Joder, quédate en casa. Eh, hoy hablé con un amigo mío que trabaja en Amazon y resulta que las ventas subieron un 40% aquí aquí en nuestra comunidad autónoma Subieron un 40% las ventas porque la gente se aburre y pide más. Y los repartidores tienen que llevarle las cosas a sus casas, jugándosela todos los putos días, con familia en sus casas. Señores, que no es una broma. La gente muere. Leed un poquito, sobra información. Hay mucha desinformación. Hay mucho politiqueo. Hay mucha mierda en las redes, pero hay información contrastada. Que... Es lo principal, quedarse en casa, por favor. Yo quiero veros a todos, quiero ver a todos mis amigos cuando salga de mi casa, cuando esto acabe. Y los quiero ver a todos y me quiero tomar unas cervezas con ellos. Y quiero darle un abrazo a mi madre. Y quiero vivir, pues sé un poco coherente. Y si tú también quieres vivir y no quieres que los demás mueran por tu culpa, porque puedes ser portador sin saberlo. Un portador asintomático contagia el virus. Quédate en tu puta casa. Así de sencillo. ¿De acuerdo? A ver si empiezo a ponerme de mejor humor y puedo hacer algo divertido para alegrarnos todos. Pero coño, es que parece mentira que, que haya que hacer vídeos así. Que haya gente haciendo... Porque esto no lo digo yo solo, esto lo dice muchísima gente. Hacer caso de una puta vez. Hacer caso a estas enfermeras, auxiliares, médicos que están llorando desesperados, que hacen turnos de 10, de 12, de 14 horas, que no van a sus casas, que están hasta los cojones porque no tienen eh, medios de, eh, de protección, no tienen sus EPIs, unos EPIs mínimos para protegerse, que están viendo cómo se enferman sus compañeros y compañeras, cómo se mueren. Y llegan a su casa y tienen a sus hijos y a sus maridos y a sus mujeres. Y tienen a su gente en su casa que los pueden contagiar. Y, y no estamos haciendo nada. Nosotros no estamos haciendo nada. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa. ¿Vale? Bueno, a ver si se me pasa un poco el mosqueo. Me voy a echar una play con mi hijo. Y punto. Joder, es que no es tan difícil. A ver, es que me viene ahora sí a la cabeza el anuncio de esta de la pizza esta famosa. Cuando, cuando se agobian. Que está el padre ahí que, haciendo el simulacro porque va a dar a luz la mujer. Y ella agradeciéndoselo y tal. ¿qué? ¿Nos hacemos una pizza? ¡Coño! Pues cuando te agobies, piénsalo. Piensa en ese anuncio. ¿Qué? ¿Nos hacemos una pizza? Pues venga, nos hacemos una pizza. O si hace tiempo que no estás con tu hermano y por desgracia o por suerte estás encerrado con él en tu casa. Recuerda, viejos tiempos, desempolva la playstation, échate una partida. Yo qué sé. Hay un montón de cosas que hacer. O te pones una máscara y te pones a hacer el gilipollas con tu hijo. Pero... Manualidades, lo que quieras, pero no es para tanto el agobio si sabes que de estas sales vivo, de acuerdo. Pasadlo bien, buena tarde, buen confinamiento y ánimo a todos los profesionales que, que estáis dando el callo, eh, algunos obligados, otros por vocación y ánimo, de acuerdo. Yo me quedo en casa.